Celebremos el Día de la Música y de los Músicos Chilenos en Punta Arenas. Este martes 4 de octubre a las 18 horas iniciamos la conmemoración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Como Huasca, Karun Quincanto, Teresa Aravena, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, Natalia Contese y todo el ritmo afrocubano de la Malonera son parte de los artistas invitados a esta celebración. Recuerda, la fiesta de la música la celebramos en el Liceo Industrial de Punta Arenas. El acceso es liberado. Invita al Consejo Regional de la Cultura y las Artes.